¿Qué hay que hacer para vender a la llamada generación Z, aquella que nació desde 1996? ¿Sabes qué piensa? ¿Cómo compra? Lo vemos en este blog, en este vídeo y en este podcast de Plandenfoque.es ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos de marketing, de emprendedores, técnicas y estrategias. Mi nombre es Juan Amengual, llevo desde el 88 en marketing y te puedes apuntar aquí en plandeenfoque.es. ¿Cómo vender y qué es el punto flaco? ¿Cuál es de la generación Z? La generación Z, también conocida como generación eh, postmillennial. O Centennial, puesto que aunque muchos autores no saben exactamente desde cuándo a cuándo, se dice que es de mediados del 90, por eso he puesto desde el 96 hasta mediados de la década del 2000 o sea del 96 al 2005 para no y sensibilidades la mayor parte de esta generación z ha usado internet desde pequeñitos y en general se sienten bastante cómodos con la tecnología pero cuáles son esas características para que puedas alcanzar vamos a dar las pistas para que puedas alcanzar a esa generación cómo es la generación z para el marketing qué características tiene esta generación de los nacidos a partir del 90 en primer lugar, son buscadores de confort. La llamada generación del smartphone basa su modo de vida en el confort a la hora de, sobre todo, viajar. El 86% de ellos, de hecho, prefieren estar la noche en un hotel frente a un 12% que prefieren Airbnb, casi la mitad de lo que en estos momentos opinan los famosos millennials. La segunda característica de este tipo de público es que buscan la autenticidad en un 67% aproximadamente, cree que seguir unos determinados valores y creencias hacia las personas hace de estas muy interesantes. Igualmente, precisamente, sucede con las marcas. Por eso es muy importante que tengas en cuenta como marca la naturalidad, puesto que para la generación Z la naturalidad es muy importante y el tener valores y enfocar la marca a estos valores también. Los Z prestan poca atención porque son multitaskers, como todos hoy en día, capaces de hacer hasta cinco tener hasta cinco ventanas a la vez, incluso más que los millennials. Estos americanos ya han identificado que los millennials pueden estar con solo tres pantallas a la vez, los Z con 5 Yo creo que vamos de mal en peor. Según diversos informes dicen los americanos. que que tienen una atención media de 8 segundos los de la generación z que es 4 segundos menos que la generación anterior que tenía 12 segundos de media según la encuesta de deep focus el 63% de la generación z prefiere ver a los social media influencers en publicidad mientras que solo el 37% de ellos prefiere ver a celebridades o sea que prefieren influencers que celebridades también dice este informe de deep focus que el 70% afirma estar más interesado en contenido con aspecto real más que el típico de narrativa publicitaria preparada al uso de hecho google afirma google eh, afirma que el 70% de los adolescentes en youtube prefieren a los youtube creators a los uh, creadores de youtube que a las celebridades de toda la vida la generación Z son totalmente desleales a la marca no tienen lealtad a ninguna marca más de 8 de cada 10 quiere cambiar según estadísticas del nielsen quiere cambiar de su marca favorita si encuentran un producto similar a una mayor calidad lo van a hacer o sea que la fidelidad de este tipo de público es complicada ellos buscan experiencias no cosas este es el orden de intereses que tienen a la hora de comprar cosas online y no online. Las experiencias. En primer lugar, ¿en qué se gastarían su dinero? El 80% en comida. El 67% en ropa. El 47% en experiencias con amigos. El 41% en música, libros y revistas. El 40% en productos electrónicos. El 32% en transporte, 30% en ahorro y 20% de los Z en joyería. En cuanto a lo que consumen diariamente en medios, están prácticamente 9 horas, pero no están en la tele. Solo el 45% ve la tele por cable a la carta y no lo hace más de 30 minutos al día. ¿Y dónde están? Bueno, pues vamos a analizarlo. La generación que hoy tiene entre 16 y 24 años, en este 2018 del cual es este vídeo y podcast, o sea, la generación Z, Está estos porcentajes en las redes por orden de importancia. Primero Instagram. 37% de ellos están en Instagram. Después YouTube, un 30%. Twitter un 28%, Google Plus y LinkedIn un 24% y Facebook un 25% de los Z. Los jóvenes en el 2015 que tenían entre 13 y 17 usaban un 70% de Facebook de ellos. 52% de Instagram y un 41% Snapchat. Hoy los jóvenes de esta generación llamada Z usan un 85% de ellos YouTube, Instagram un 72% y Snapchat un 69%. Facebook solo lo usan un 51%. Estas son las redes y estos son los espacios y los valores de la llamada generación Z. Bueno, ya sabes que si tienes como objetivo llegar a esta generación, con estos tips que has visto, puedes llegar a ella con muchísimo más eh, efectividad. Puedes consultar estos otros dos vídeos que sin duda van a seguir informándote de marketing en este canal en plandeenfoque.es. Un saludo.